Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Lección número 14 Dios no creó un mundo sin significado La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como él lo creó, el mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad, es tu propia obra y no existe. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo, el periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo un minuto no lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la Palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo. Mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas a donde nos encaminamos. Piensa, mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Di, por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto, no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto, no es real. Dios no creó, y especifica cualquier desastre, por lo tanto, no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir, asimismo, todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra, en cada caso, el desastre en cuestión, muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas, Dios no creó las enfermedades. Sino, más bien di, Dios no creó el cáncer, o los ataques cardíacos, o lo que sea que te cause temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás, y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di. Dios no creó un mundo sin significado. No creó, especifica la situación que te esté perturbando, por lo tanto, no es real. Y nos dice David, Hoy llegamos al motivo de por qué el miedo es imposible. Acabamos de aprender en la lección anterior que un mundo sin significado engendra temor. Pero si Dios no creó un mundo sin significado, entonces esto no es un efecto de Dios. Cristo, como hemos aprendido en la lectura del texto en el capítulo 2, la sección 7, llamada Causa y Efecto, Cristo es el efecto de Dios. Dios es la causa. Cristo es el efecto. Esta es una verdadera relación de causa-efecto en la que no se ha introducido ninguna creación errónea. Y sin embargo, lo que hemos estado descubriendo sobre un mundo sin significado y los pensamientos sin significado que parecen producir ese mundo sin significado es que esto es comenzar a ver el poder de la mente y empezar a ver que las semillas de la creación errónea están en la mente dormida o mente engañada estamos empezando a destapar el miedo. Estamos justo empezando a ver que Jesús no puede quitarnos el miedo. Él solo puede mostrarnos las condiciones en que se estableció el miedo para que el miedo pueda ser removido y pueda ser visto como nada, conforme nos despertamos de este sueño de miedo. Estamos abriéndonos ahora a ver que el miedo una creación errónea del ego tiene que ser puesto al descubierto como lo que es porque Dios no lo creó, porque el amor perfecto expulsa al miedo, porque no puede haber ningún compromiso entre el amor y el miedo, ni entre el todo y la nada. Tenemos que preparar nuestras mentes para elegir la corrección. Estar dispuesto no implica haber alcanzado la maestría, como hemos aprendido en la lectura del texto. La disposición precede a la maestría a través del amor, que es la realización. Y cada vez que miramos a esos pensamientos erróneos del ego, a esos pensamientos sin significado, o al mundo sin significado, que es la proyección o representación exterior de estos pensamientos sin significado, siempre que buscamos en ellos nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra salvación, estamos mirando mal. Cada vez que intentamos manejar las cosas en la forma, creyendo que eso manejará verdaderamente las cosas, Estamos jugueteando con pensamientos sin significado y no los vemos como pensamientos sin significado. Y esto es el intento de buscar la maestría a través del miedo. La maestría a través de pensamientos sin significado nunca va a tener éxito. No hay maestría por medio de la educación ni el aprendizaje lo que el mundo llama aprendizaje. No hay maestría a través de la riqueza, la posesión material y la acumulación. No hay maestría a través de las relaciones posesivas. Mi marido, mi esposa, mis hijos, mis padres, mi familia. Mientras haya un mi ahí, y no incluya a todo el universo. Esto es un intento de buscar la maestría por medio del miedo. Y esto no va a tener éxito. ¿Quién es mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial? Ese es mi padre, mi madre, mi hermana y mi hermano. Tenemos un propósito glorioso que unifica la percepción y se llama perdón. Pero esta percepción está muchísimo más allá de la percepción fragmentada, distorsionada y ficticia de roles y papeles, en la que hay una creencia en que tienes que cumplir con tu papel, con el papel específico, para ser bueno, para tener valía. El propósito que el Espíritu Santo le ha dado al mundo es el perdón. Y el Espíritu Santo va a repartir los papeles o los va a intercambiar como parte del proceso de desenredar a la mente de este concepto falso del yo. Esta es la única manera. No puedes destacarte en un papel como si el papel en sí mismo tuviera significado o valor. Los papeles que el Espíritu Santo ofrece a cambio, uno tras otro, son en cierto sentido como una escalera a las puertas del cielo. Conforme tomes papeles más amplios y más abiertos, los cuales comienzan a aproximar al perdón la manta de paz que todo lo incluye, que cubre al mundo, que se extiende a través del mundo, que abraza y engloba todos los papelitos insignificantes en una experiencia de percepción unificada, en el campo cuántico del que hablan los físicos. Así que hoy dejamos a un lado todos los pensamientos, que inducen miedo. Los dejamos sobre el altar. Se los ofrecemos como regalos al Espíritu Santo. Y esperamos en silencio a recibir el amor y la bendición del Espíritu Santo. Nos regocijamos de que la idea de hoy es la razón por la cual las primeras trece lecciones que hemos estado haciendo son verdaderas. Esta lección, la número 14, Dios no creó un mundo sin significado. ¿Es la razón por la cual nada de lo que veo significa nada? ¿Es la razón por la cual yo le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí? Y sigue y vuelve a seguir. ¿Es la razón por la cual Nunca estoy disgustado por la razón que yo creo. Es la razón por la cual estoy disgustado porque veo lo que no está ahí. Es la razón por la cual solo veo el pasado. Es la razón por la cual mi mente está absorbida con pensamientos sin significado. Es la bella relación de causa-efecto cuando recordamos que Dios... Crea en el Espíritu y Dios crea en la eternidad. Dios no crea el tiempo lineal ni el espacio. Dios no crea imágenes. Este es el significado de lo que dice la Biblia. No pongas imágenes esculpidas delante del Señor tu Dios. ¿Por qué es eso verdad? ¿Por qué no debería mantener imágenes esculpidas delante del Señor mi Dios? Porque Dios no creó un mundo sin significado. Un mundo de imágenes esculpidas. Imágenes esculpidas. Imágenes que parecen existir en sí y por sí mismas. Como piezas como cosas específicas en un mundo de tiempo lineal y espacio. Esto es ficción. Esto es la creación errónea. Y la culpabilidad, el dolor y de manera específica el miedo están asociados con este intento de crear de manera errónea. ¿Y por qué hago énfasis en la palabra intento? Porque, repito, Dios no creó un mundo sin significado. El ego no es más que un intento de dar miedo. ¿Y por qué ibas tú a identificar tu santa mente con un intento de dar miedo en lugar de identificarla con amor? en lugar de identificarla con lo que Dios creó perfecto, eterno, inmutable y divino? Y así, avanzamos hoy con devoción, con el compromiso de aceptar esta lección como la apertura de nuestros corazones. Conforme regresamos al amor en la conciencia, en realidad nunca nos fuimos, pero en conciencia hoy nos abrimos sinceramente a la idea de que Dios no creó un mundo sin significado.